Muy buenos días, mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido uh, televidente. Hoy otra, una, un domingo especial aquí en Cristianos en la Gloria, porque estamos en la Gloria para hablar de Dios. Un domingo de la cena del Señor, un domingo que siempre nos gozamos en darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Un, un domingo que me, me gozo en compartir cada uno uh, con vosotros una palabra, siempre, siempre, tratando de hacer lo, lo, lo bueno como, como seres humanos y tratando de llevar esta palabra para el reino de los cielos. Hoy, una vez más, un domingo maravilloso, el tercer domingo. Recuerden que es el tercer domingo de cada mes que compartimos la cena del Señor. Esa cena que, eh, esa representación que estamos, como yo lo digo, practicando. Estamos, eh, estamos haciendo como, ¿qué vamos a hacer en esa cena? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sentarnos? Como no sé qué, como... Ya, como diciendo el Señor, que desde antes de que venga él, estemos practicando, estemos recordando eh, tomar ese jugo de uva y, y, ese, y ese pan, ese pan representando el cuerpo del Señor y esa sangre que fue inmolada y que realmente nos está haciendo entender que, bueno, nos está recordando que realmente necesitamos tener una transformación, un cambio, dice el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, con un tema maravilloso aquí en en cristianos eh, en la gloria, aquí hablando con Jesús podcast que se ha titulado, el Señor ha titulado no somos cristianos de clases, wow, una palabra eh, hermosa que nos, nos lleva al Señor a lo más profundo de nuestros corazones no somos cristianos de clases, y eso es lo que estamos viendo hoy, vemos una cristianidad, cristiandad, perdón, que yo soy de del clase social, eh, la primera, segunda, tercera y cuarta, yo no me meto con los de allá porque los de allá son así, los de allí son acá. Y de pronto el humilde, no, tampoco me meto porque el, el otro me, me, va, me va a humillar. Entonces, eso es lo que nos trae el Señor en, el, en la mañana de hoy. Una palabra maravillosa, una palabra que siempre, una vez toca lo más profundo de nuestros corazones y una vez más, no somos cristianos de, eh, de clases sociales. Entonces esta palabra, vamos a comenzar, el Señor está en diferentes versículos en la mañana de hoy, y el Señor nos, nos, nos habla y nos dice, eh, en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, uh, dijo, en verdad, comprendo que Dios, no hace, escucha esto, no hace excepción de personas. Y continúa el versículo uh, 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Una palabra que el Señor nos dice en esta mañana, el Señor, en el versículo 34 del capítulo 10 de, de, de Hechos, nos dice, así, uh, abriendo la boca, dijo Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Si el Señor, el creador del cielo, de la tierra, el creador de todo lo que tú ves, no hace excepción de personas, porque estamos viendo a cristianos de clases sociales, porque estamos viendo una clase social que yo no me meto con el de eh, el más pobre, yo no me meto porque me eh, va a pasar esto o aquello. Yo digo Jesús, ¿con quién estuvo? ¿Con los, eh, los curaditos o los enfermos? Él siempre estuvo con los, con los enfermos. Y algo que eh, sus mismos discípulos, ¿por qué nos metemos con este leproso? ¿Por qué nos metemos con esta prostituta? ¿Por qué nos metemos con este borracho? O con todo, toda esta idolatría. Y el Señor, el, el, el mismo Señor, dijo que él vino qué? Por los enfermos, no por los sanos. Y es por eso que el Señor en esta mañana. En esta tarde o en esta noche, en el momento que tú nos estás viendo, nos estás diciendo, el Señor no quiere ver cristianos de clases sociales. El Señor quiere ver una comunidad, una comunidad que realmente esté llena de su presencia, llena realmente de decir, eh, cuando nos reunamos que como iglesia, que somos mi hermano, mi hermana, un abrazo, pero una realidad que no podemos negar, nos cuesta, nos cuesta como seres humanos, decir que somos hermanos y hermanas. Somos hermanos y hermanas únicamente en cuatro paredes. Somos hermanas y hermanas únicamente en una necesidad. Somos hermanas y hermanas únicamente cuando, ¿qué? En una conveniencia. Pero como dice aquí en Hechos, y, y, y vuelvo te reitero, como dice Pedro, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Yo nunca he visto que Dios haga una excepción de personas. Más bien, ayuda al más pobre, ayuda hasta al más rico, el más rico que está uh, mal de su corazón. Eh, él le da ese aliento de esperanza y, como que no está solo, a pesar de lo que tú tienes, pero yo te doy que ese amor al más pobre, el que le da un pan, algo de comer. ¿Por qué? Porque el Señor no hace excepción de personas. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. No somos cristianos de clases sociales. Y si tú eres de esos cristianos, déjame decirte, necesitas bajarte de ese pedestal, deja de, lev deja de levitar, porque tú no eres nadie para eh, hacer excepción de personas. El mismo Señor nos dice que si, como tú trates a tu hermano, como trates a tu hermana, como trates a aquellas personas, es como tú me estás tratando a mí. Pero muchos al final dirán, Señor, pero yo no estuve contigo. Sí, como tú maltrataste a tu hermano, me maltrataste a mí. Entonces, son cosas que el Señor nos pone en la mente, en nuestro corazón, que necesitamos tener mucho cuidado. Eh, se nos llena la boca de decir que somos cristianos. Se nos llena la boca de decir, no, yo ya llevo cuánto tiempo. No importa el tiempo que tú llevas, no hay tiempo. Lo es, pero lo importante aquí es de tener una transformación, de que, no hagamos excepción de personas, como el Señor no, no, no lo hace. El Señor nos ama, el Señor nos quiere. Con defectos, mejor dicho, podemos ser lo peor, pero el Señor siempre está ahí con cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor te está diciendo, no seamos uh, cristianos de clases sociales. Y es por eso que el, eh, también continúa diciendo este versículo, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace, y hace justicia es una cosa que, que necesitamos temer realmente al Señor, pero tú me dices yo temo al Señor, ¿realmente lo temes? ¿realmente? ¿realmente temes lo que el Señor está? habla eh, lo más profundo de, de, de tu corazón, y es por eso que el Señor nos dice eh, en Mateo 22, 7 uh, amarás a, a, a, a, al Señor tu Dios con toda ¿qué? con toda tu mente, con todo tu corazón ¿Realmente tú amas eh, con toda tu alma? ¿Tú realmente amas al Señor? Tú dirás, claro que sí. Pero si tú amas al Señor, tu Dios, a nuestro amado Rey, con todo tu corazón en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿por qué hay un, una cristiandad de clases sociales? Porque la iglesia está... El, eh, hay iglesias que están muy cerca y eso no, no, no puedo, no, no voy a entrar ahí. Porque me van a rechazar. Y los que están en esa iglesia rechazan a los otros. Yo digo que cuando estemos eh, en esa eternidad, que Dios lo permite, Dios lo quiera, uh, y esa es la convicción, que todos estemos ahí, yo creo que en, eh, allá en la eternidad no va a haber iglesia. JJ, Iglesia CC, o algo así. No. Dios nos quiere todos unidos. Una iglesia. Él no, él no dice, viene por sus novias. No, Él dice, viene por su novia, la iglesia. Una sola. Que tenga, no tenga mancha ni arruga. Esa mancha y arruga, en el nombre poderoso de Jesús, cada día necesitamos trabajar en eso. Fácil, tú dirás... No, pues yo te digo que tampoco, pero difícil tampoco. Estamos en Cristo Jesús. Vamos en una lucha, vamos en una... Esto, esta, esta guerra espiritual, eh, el Señor, como nos dice en su palabra, que en este, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero tú dices realmente grandes aflicciones, claro que sí, vamos a tener grandes aflicciones. Y eso es algo que yo te digo, y lo he compartido, que... Si, si el Señor pudo pagar ese precio y nosotros no, no comparados con Él, no vamos a tener, no vamos a poder pagar ese, ese precio que Él pagó, porque si nosotros pagáramos ese precio, mejor dicho, ya estuviéramos llorando, estuviéramos diciendo, no, Señor, yo no puedo. Pero el Señor, mejor dicho, nos lo está poniendo como facilita. ¿Para qué? Para que no seamos cristianos de clases sociales. Es por eso que el Señor nos ama de todo corazón. Mira que también uh, en Juan 13, 14, el Señor nos habla uh, a la más profunda de nuestros corazones que nos dice uh, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Mira cómo el Señor nos habla uh, al, al corazón. Amarnos. Amarnos no significa desegregar a los otros es amarnos los unos a los otros que unos son más difíciles que otros somos más difíciles más que otros y sabes que lo que poniendo algo aquí aquí entre comillas que me parece eh, tremendo es que uno ve más amor en un animalito que nosotros los seres humanos una mamá cachorro, yo veo por ejemplo estos videos de animalitos corre, defiende a su cachorro y todo eso o, los humanos, o cuando hay la manada del, del mismo anima, de, los anima, de los mismos animalitos ellos se protegen porque hay un, un, un enemigo y nosotros como cristianos debemos protegernos con ese enemigo que ya fue derribado, que ya fue destruido pero le estamos abriendo las puertas y eso es lo que el Señor quiere que, que entiendas que, que no somos cristianos de, de clases sociales, que somos realmente cristianos que, digamos, que necesitamos luchar, necesitamos luchar a lo más profundo de nuestros corazones y decir, Señor, la he embarrado, como yo lo digo, o oh, no estoy haciendo las cosas perfectas, si tienes que molerme más por ese desierto Señor, hazlo. Pero hay que pulir nuestros corazones, hay que pulir nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que cada día sentamos a su santo espíritu. ¿Qué hacemos nosotros de tanta... Eh, ¿qué, ¿Qué haces o qué harías tú? Yo digo, tanta Biblia, tanta cosa, pero fuera de la iglesia eres otro. Tu comportamiento dice otro. Entonces, da lo mejor, da lo mejor, da lo mejor, porque eso es lo que quiere el Señor. Una vez más, el Señor no quiere cristianos de clases sociales, el Señor quiere una comunidad dispuesta a que luche a que luche realmente por cada uno de, de ese interés que es una vida eterna, de estar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, a que realmente hagamos lo que dice su palabra, que nos amemos los unos a los otros, como yo es amado. Eh, una vez más, la gente dice amar a, a, a nuestro Señor, a nuestro, a, a, a, nuestro, a, a nuestro Rey amado, Jesucristo, pero... Como la voz con mi esposa, y siempre, pues yo siempre dirás, tú hablas mucho, sí, claro, porque conversamos estos, esos casos. Dicimos muchas veces que amar a Cristo, pero nuestras acciones dicen como lo que hacemos con las manos, lo desbaratamos con los pies. Entonces, eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere realmente una cristiandad, no de clases sociales, sino una unidad perfecta, como es el Señor, en el nombre poderoso de su Nombre. Y que tengamos al Espíritu Santo. Cada vez que sentamos esa paz, esa tranquilidad, que como, eh, como dice, que esa paz que viene del cielo. Hay veces que esa paz como que se quiere, no la quieren arrebatar, pero es lo que debemos luchar todos los días. El Señor nos dio una promesa, que nosotros le serviríamos a Él. Y si tú hace tiempo le dijiste que quería servirle a Él o, o, o algo pasó para que tú le sirvieras al Señor, bueno, es el momento. Estamos en tiempos postreros. Suenan las campanas de, de que el, el maestro viene muy pronto. Tú, tú dirás, pero ya llevan muchos años y muchos años que Cristo viene pronto. Pero vendrá pronto. Viene pronto por su iglesia. Viene pronto por realmente en que tú estés realmente cimentado en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, te amamos, te glorificamos Señor. Te damos gracias porque... Cada día tú nos abres a lo más profundo de nuestro corazón. Padre amado, podemos ser pocos, pero aquellos pocos que podemos llegar para el celestial, queremos decirte que eh, llegamos a buena tierra. Y esa buena tierra necesitamos que eh, sea fortalecida en el hombre poderoso de tu hijo Jesucristo. Así como nosotros oramos por ti. En esa oración, oramos por todas las ciudades, hasta por Israel, eh, por diferentes países. También, Damos gracias por aquellos que oran por nosotros, para el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amado Señor, poderoso Rey, mira que ese, cuando dice el Señor un mandamiento nuevo, os doy que os améis los unos a los otros. Cuando el Señor dijo eso, se, me, se venía a mi mente, a mi corazón, el Señor diría, oiga, no se soportan, no se entienden. Y Él me imagino que en esa época, cuando vino aquí a esta tierra, dirían, escribas aquel a judío, aquel impío, aquella persona que decía, ¿cómo no se pueden soportar si son lo mismo? Si es la creación de mi padre. Y eso que me llegaba al corazón y yo decía, Señor, ¿qué pudiste pensar en esto? Y, y me viene la palabra ahorita a la mente que el Señor dice, ¿hasta cuándo deberé de soportaros ¿Hasta cuándo? Entonces el Señor, yo creo que el Señor y en esa, esa mentalidad que yo me pongo a veces de ese, de ese niño, ¿hasta cuánto debo soportarlos, de ver todo que se están matando, saber que son lo mismo y que van a resultar y van a llegar al, al, al mismo lugar? Pero unos a una eternidad. Vamos a ir con esa eternidad con el Señor, otros al agua de fuego. Todos de, algunos se burlarán. Otros no, pero el Señor está diciendo, yo no quiero. Ah, cristianos de clases sociales. Vemos que a veces tomas de la tierra. Y en estas tomas de la tierra se ve una tierra en paz, tranquila, sin divisiones. Pero cuando llegas a esta tierra, lo que ves es maldad. Lo que ves es, no, no ves amor, ves rencor, odio. Y ves, ves eso, y es lo que el Señor no, creó, es lo que no quiso. Pero por eso el Señor nos ha dado ese libre albedrío. Por eso, que cuando el Señor, eh, cuando si alguien viniera fuera de, de esta tierra, diga, wow, tranquilo, paz, amor, tranquilidad. Y viera que realmente los que habitamos en esta tierra, hubiera lo que se demuestra por fuera. Y muchas veces lo que se demuestra con lo que afuera, a lo que se llega por dentro, y vemos muchas veces en el corazón de las personas, no hay eso. Entonces hay algo que hay que trabajar y evolucionar en eso, en el nombre poderoso de su nombre. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos en un tema muy bonito hoy que se ha titulado uh, No somos cristianos de clases sociales. Realmente tú eres un, un cristiano de clase social. Tú eres un, un cristiano que, mejor dicho, que eh, no vas a ayudar al hermano que vive en los suburbios porque hay que tener cuidado. O ir a un hospital a visitar al enfermo. Porque el Señor dice: ¿Qué necesitamos hacer? Visitar a los enfermos y llegar a los presos. Hay muchas cosas que necesitamos hacer. Por mi parte, falta mucho. Pero algunas cosas cosas es. Ir, eh, me, un anhelo es visitar a los presos, a los jóvenes. Es algo maravilloso, que, pero bueno, que el Señor conceda ese anhelo para ir a visitarlos, hay una, una, una voz de aliento y decirles a, a aquellas personas que realmente el Señor <coughs> está con ellos, está, con, está esperando en su presencia, los está, los está queriendo, los está amando y siempre dándole la gloria y la honra. Y el poder a, al Señor. Y vamos continuando con esta palabra tan hermosa que el Señor nos, nos, nos, ha, uh, nos ha dado aquí en hablando con, con Jesús Podcast. No somos cristianos de clases sociales. Y entonces, mira lo que nos dice Malaquías 2.10. No tenemos todos un mismo Padre. No somos, uh, no nos ha creado un mismo Dios. Mira lo que nos, nos, que nos está diciendo el Señor en Malaquías 2.10. Nos está uh, como... Afirmando lo que estamos hablando, porque no nos portamos, uh, porque nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres. Aquí, Malakia aquí nos está diciendo, ¿acaso no somos creados por el mismo Dios? ¿Acaso no somos creados y, no somos, uh, no nos, eh, y nos portamos deslealmente con el, eh, con el Padre? No, no, nos ha creado un mismo Dios. No tenemos un mismo Dios, pero parece que no, porque unos echan para acá y otros echan para allá. Te lo abro en el, en el punto colombiano. Aquí lo mismo, aquí nos estamos matando. Igual de haber una unidad colombiana, el uno que le, los políticos, una una izquierda que echa cosas a la derecha y la derecha a, a la izquierda. Y, y, y lo gracioso de todo esto es que después dicen que no dijeron nada de esto. No, que yo no lo dije. Entonces, vemos una, una cristiandad, y aquellas personas que no conocen, pero vemos una cristiandad que realmente no ha entendido que debemos ayudarnos a los unos a los otros, como nos dice en Juan 13, 13.34. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer en el nombre poderoso de Jesús, amarnos los unos a los otros. Realmente entender que el Señor tiene un gran propósito con cada uno de nosotros y que de cambiar esa, esa mentalidad de que realmente el Señor nos trajo que a dividirnos, sino a unirnos, irnos nos una iglesia. Eso es lo que quiere el Señor y por eso está en esta cena del Señor el, Señor. el Señor nos está hablando con amor, con paz, está diciendo, y en esa cena todos son unidos, en esa cena son siempre todos eh, fuertes, siempre tienen ese mismo espíritu, pero pasa esa, esa cena del Señor y hay otros, otras jornadas, otros momentos, y todo el mundo, mejor dicho, se une. ¿Tú, ¿Tú realmente crees que eso es amar a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma? No. Entonces hay que trabajar en eso. Tenemos que trabajar todos en eso. Realmente tenemos que tener un potencial, como yo lo digo, dándole siempre al Señor esas buenas nuevas del reino de los cielos y siempre agradeciéndole al Padre Celestial lo que hace. Hay, hay esta esta cristiandad de clases sociales, yo veo que a la gente le gusta que le, que le hablen bonito, que le digan las cosas como ellos quieren escuchar. Y es lo que no, no podemos hacer, eh, lo que no se puede hacer, porque para que la gente venga o para que la gente siga aportando, hay que hablarle bonito, si no, qué miedo que la gente se vaya a ir. No. Y eso es lo que vemos. También vemos iglesias de clases sociales. Eso no entra a mi corazón, no entra a mi mente pero es algo que debemos orar, que el Señor sea tocando el corazón de todos y que realmente seamos esa gran novia unida. Por ejemplo, aquí en Colombia, hace una semana o dos semanas, una, una, uh, como una unión de, las, de diferentes iglesias y, y se unieron por orar por Colombia. Y se unieron para que realmente haya un cambio. Porque, uh, de, y declaramos que Cristo, que Colombia es, es, para, para, es de Cristo en el nombre poderoso, es su nombre. Y que aquí evita sant, uh, su Santo Espíritu. Y así como hicieron estas iglesias, hubo, un, hubo una unión. El lugar donde en la plaza de, se llama Plaza de Bolívar. ¿Dónde está el Congreso? donde está la Alcaldía? Y todo eso. Donde había, había, había, ha, ha, ha habido muchos disturbios, ha habido muchas cosas. Y se oró. Hasta en ese lugar ha, han habido uh, brujas, brujerías, es que para liberar a Colombia. Pero se hizo la, Se sintió la presencia de de una parte de una comunidad cristiana. Ahí yo no vi uh, clases sociales, ahí vi unión. Ahí vi realmente que estaban en, en, un, en el mismo sentido. Y es por eso que es lo que quiere el Señor, una unidad. ¿Para qué? Para que haya transformación. Como cuando Jonás fue a Ninive y les dijo, necesitan estar unidos, están en pecado. El Señor viene y les va a dar, mejor dicho, ahí, como yo lo digo, en la colita, les va a dar las orejas. El Señor les advirtió, aunque Jonás no quería. Pero esa, esa ciudad fue advertida. Y yo creo que el Señor nos está advirtiendo, nos está hablando por medio de, esa, de esos medios de comunicación digamos que ese es de Jonás y la comunidad cristiana se está uniendo pero no, no todos hay ese desnivel es social entonces gracias a Dios que Dios te bendice gracias Dale gracias al, al Señor y le damos la gloria y la honra a aquellos que no esfor, esfor, al más esforzarnos más esforzarte más y vas a ver que el Señor vas a ver la, la presencia de Dios en tu vida da, da, da lo máximo como siempre lo digo pero hay muchas cosas que nuestras decisiones tienen, vienen, vienen consecuencias y si tú no tomaste una decisión en Cristo Jesús uh, hay, hay un problema por eso en estas clases sociales por eso se ve todo esto así pero Necesitamos pedirle la orientación a nuestro Señor en todo lo que se haga. Porque una vez más, si tú estás en esa clase social que cuando estabas en el mundo, y yo recuerdo que cuando yo eh, era parte de ese mundo, estamos en el mundo, pero no estamos parte de él. Uh, vivía con soberbia, vivía como eh, maltrataba a los demás como que no era nada. Hoy me miro eh, a mí mismo y yo digo, wow. Esas clases sociales no sirven para nada. Todo eso que yo tengo y no sé qué y no sé cuánto, de nada sirve. Como le comentaba hace dos, uh, hace como dos días a una persona, he conocido gente que tiene muchas cosas, mucho dinero, pero muerta en vida. Eso es lo que el Señor no quiere, que el Señor quiere realmente personas dispuestas para Él, personas que estén realmente a luchar por el reino de los cielos, y tú eres parte de Él, y entonces el Señor te motiva en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos también, mira que, eh, algo maravilloso que nos dice Juan 13:34 que nos, que nos amemos los unos, que Los unos a los otros, porque eso es lo que quiere el Señor en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, Padre de la gloria, eres santo, eres precioso Señor y el Señor nos sabe tan profundo que el Señor ah, quiere lo mejor para nosotros en nuestras vidas que no seamos una vez más cristianos de clases sociales cuando el Señor me daba este tema y me traía cosas y veo cosas yo digo Señor aquí, aquí, si tú vinieras en este momento perdimos el año. Somos cristianos de clases sociales que lo que vemos hoy en día en las iglesias son clubes sociales. Más, no estamos viendo una iglesia comprometida con Jesucristo. No la estamos viendo. Únicamente queremos, no queremos, yo no, no, me, no me hago parte, no, no, no me hago parte de eso. Vemos eh, iglesias que únicamente quieren que la gente sea socialista y mejor dicho que, que no se nos vayan porque se nos va el, como diríamos eso la, la, la entrada las entradas para mantener la iglesia mejor dicho, hace tiempo eso aproximadamente como unos cuatro o cinco años nosotros fuimos a un lugar con mi esposa y íbamos a mirar una conferencia, pero igual de, de que nosotros en esa fila, yo, yo le decía, yo le dije a mi esposa, yo me siento como si, si, si, si yo estoy entrando a un, a, un, a una discoteca, más no a una conferencia de Dios. A, mejor dicho, todo lo contrario que lo que dice la Biblia, estaba ahí. Entonces, es algo que yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Las clases sociales. Y hoy en las clases sociales nos está, nos está orientando que, ¿quién dice eso? Jesús lo dice. No, el pastor, hoy el pastor lo dice. No, Jesús dice esto. No te he visto así, no te he visto aquello. En aquella fila veíamos, mejor dicho, mujeres con pantalones súper apretados, escotes y todo eso. Tú me dirás, pero ¿en qué clases y clases estabas hablando? Yo no estoy jugando a nadie. Si no, estamos yendo a un lugar donde iba a haber alguien a la conferencia. Y yo digo, Señor, lo único que puede hacer uno es orar por esas almas, orar por esas vidas. Y yo lo único que yo puedo decir es que hay que orar, orar los unos por los otros es lo que nos, el Señor nos, nos, nos ha traído. Y que cada uno, cada vez, el Señor nos vaya quitando más vendas. Y podamos realmente entender que el Señor nos quiere llevar a un lugar... Ese es el lugar santísimo que es esa, esa cena con él. Y ya uy, se nos está pasando rápido, ¿cierto? El tiempo. Wow, ya llevamos cuánto, una media hora, media hora en el nombre poderoso de Jesús. Aquí me están diciendo que se está pasando rápido el tiempo y necesito uh, ir un poquito más rápido porque material es lo que hay. <ríe> Material lo que hay, pero bueno, le damos gloria y la honra al Señor. Y hoy, como pueden ver en la parte de atrás, estamos en la cena del Señor, una, una, una cena maravillosa, algo sorprendente que nos trae el Señor, la cena del Señor. En, en Prácticamente en unos 15 minutos vamos a comenzar la cena del Señor y si tú tienes ese jugo de uva y un pan, eh, o si tienes agüita y un pan, vamos, vas a hacerla con todo tu amor, con todo tu corazón, vas a prepararte. Y mira que Mateo 18, 20 nos dice, porque donde, mira esto, me encanta esto, porque donde, donde dos o tres reúnen en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Aquí no dice el Señor, la clase social allá, alta para allá, la clase social media aquí, la clase social para, para allá. No, aquí el Señor, dice donde está uno o dos, o sea, donde están todos ahí unidos, en mi presencia donde están todos unidos en mi presencia ahí estoy yo ahora yo me pregunto ¿será que el Señor estará en, eh, el Señor estará ahí en, ca, en cada de esas iglesias? ¿o vuelvo una vez más a la, una iglesia que fui con con mi esposa? eso nos sorprendió nos, nos que que decían que si no les daban tantas, lo voy a decir, en dólares, como unos mil si dólares, se, si se iba, iba a haber maldecido. ¡Wow! Nosotros quedamos como que, ¿qué está pasando aquí? La gente hoy en día como, y lo que estamos viendo con esta pandemia, se está yendo el primer amor. Ya se está preocupando por otras cosas, más no por que busca la presencia del Señor. Nosotros como, como cristianos ¿qué debemos hacer? Debemos eh, tener siempre esa comunión con el Señor, dando lo máximo, pero tú dirás tra trabajo, claro que trabajamos, Hacemos, tenemos nuestros deberes, pero saca lo máximo, que el, que el Señor conoce ¿qué? Nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras vidas en el nombre poderoso de su nombre. Amado Señor poderoso Rey, te amamos, te glorificamos, y mira que hay otro que me encanta, me encanta, porque el Señor nos habla aquí a lo más profundo de nuestro corazón. Primera de Juan 1.7, pero si vivimos en, en la luz, así como Él está en la, en, en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué palabra maravillosa nos dice aquí en, en Primera de Juan 1.7. El Señor dice: Somos luz y como luz de que debemos estar unidos. Entonces, haz de cuenta que tú tengas una linterna chiquitica y comiencen otras personas a ah, cosas linternas a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, a unirse, más, más, más, más, más. que vamos a hacer? Una gran luz. Y va a haber luz por donde vayamos. Pero si hay nomás una luz, una por aquí, otra por acá y otra por allá, ¿qué va a pasar? No va a haber unión, va a haber desunión. Tendrás la misericordia, la gracia del Señor, pero no vas a estar lleno de la presencia del Señor. Debe, el sí. Señor quiere unidad, es como en un hogar. Hoy, pero para hoy en día, como se está viviendo, es bueno. ¿Qué quiere el Señor? Un padre, una madre, unos hijos. Pero ahí vemos una madre por allá, otro padre por allá y los hijos que se están perdiendo unos hijos que realmente necesitamos estar enfocados con uh, en ellos y una vez más siempre aquí en estas en estas emisiones nombro a mi esposa estamos hablando de, de un familiar de su sobrino entonces eh, una, eh, su hermana deja que su hijo esté con con un auto mayor, con una, una persona mayor porque necesitamos enfocarnos en este pequeño porque ese pequeño en el mañana va va a ser algo importante porque va a tener fundamentos y de pronto no va a estar haciendo cosas que no debería hacer. Y es bonito, y es bonito. Y que el mañana uno va a decir, mejor dicho, hicimos lo correcto. Y él va a decir, gracias a mi familia salí adelante. Qué hermoso. Eso somos ser cristianos unidos, no de clases sociales. Y eso es lo que nos habla el Señor a lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te amamos Señor, te glorificamos, amado Padre Celestial. Y si tú conoces cristianos de clases sociales, escríbenos, dinos qué, opina, qué opinas de esos uh, cristianos de clases sociales. Si los has visto, no es, por su, no es por juzgarlos, sino que ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Si te han rechazado, si has ido a un lugar y te han como que sacado... O si tú ves que hasta en tu trabajo, si hay otras personas que conoce, conocedoras de Dios que te dicen, son personas realmente que dan un buen testimonio de, esas, de esos cristianos uh, de clases sociales. Entonces, esa clase social también es, podemos enfocarnos como los radicales, los religiosos. Esos cristianos que realmente eh, dicen llevar la palabra, pero sus su acciones son otras y es por eso que cada día debemos preocuparnos más porque mira lo que nos dice Efesios capítulo 4 del versículo 3 al 4 procure mantener la unidad mira lo que nos dice qué hermoso maravilloso es esto del espíritu en el vínculo de la paz escucha esto así como vosotros fueron llamados a una sola esperanza mira lo que nos dice Efesios fuimos, fuimos llamados a una sola no dijo a diferentes clases sociales, fuimos llamados a una sola esperanza. Y hay también un cuerpo y un espíritu. Aquí el Señor no está hablando de clases sociales, aquí está diciendo un cuerpo, un espíritu, una esperanza, que es Cristo Jesús. Sí, entonces, si tú crees que únicamente estás, uh, estás en, esa, eh, en esas clases sociales, cristianos de clases sociales, una vez más, ahí hay un problema. Entonces, vivamos como si fuéramos uno solo, nos dicen Romanos 12 y 16. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos... Al... Mira lo que nos dicen Romanos uh, 12 y 16. Esta, esta palabra ya es como para terminar esta, esta, esta parte, para ya entrar a la, a la cena del Señor vivamos como si fuéramos uno solo no seamos altivos sino uh, juntemos uh, junte, mira juntémonos con los humildes no, de, no debemos uh, creernos más sabios que los demás y eso es lo que nos está diciendo el señor no seamos cristianos de clases sociales si tú te crees altivo bájale no levites le con todo respeto te lo digo, porque hay mucha gente levitando y cree que se lo saben todo. Y yo no, yo era uno de esos que creo que me lo sabía todo, pero no me lo sé nada. La sab yo siempre digo que la sabiduría que me da el Señor viene del Señor, nada más. Yo siempre le doy el crédito. Yo soy otro simple ser humano que el Señor tiene la misericordia y la gracia de darme esa capacidad de poder compartir las buenas nuevas de reino de los cielos. Entonces, siempre daré la gloria y la honra al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ya como para ir terminando, te voy a dejar con otra, otro versículo que nos dice el Señor. Primera uh, de Corintios 17. Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un qué? Un solo cuerpo. Más claro no lo dice la palabra, ¿cierto? Más claro no lo dice la palabra. Señor, te amamos y glorificamos, Señor. Y ya vamos a entrar a estas hermosas santas, a estas cenas del Señor. Dale siempre esa gloria y la honra a nuestro amado Rey. Señor, gracias, Padre Celestial, por esa palabra que tú nos has hablado, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Y, bueno, te vuelvo a repetir, 1 Corintios 10, 10, 17, hay un solo cuerpo del cual todos participamos. Por eso, aunque todos somos muchos, conformamos un solo cuerpo recordemos que el Señor no viene como los hombres por muchas con muchas mujeres no, Él viene por una novia y esa novia va a ser su esposa y esa esposa tiene que ser limpia unida, sin mancha y sin arruga es lo que quiere el Señor que seamos limpios estamos buscando esa perfección cada día de nuestras vidas no es fácil ni difícil pero en lo imposible. La luchamos todos los días. Y como mi clase es 4 cuatro, uno, que dos, mejor son dos, mejor son dos uh, que uno. Y me ha pasado. Cuando estoy en mi, y como en es en ese nivel, de esa tableta económica, tengo que, a mi ayuda, a mi esposa, que me da esa fortaleza, que el Señor, yo sé que habla por ella. Y le doy gracias al Señor. Porque son momentos de que esas clases sociales no se ven, sino se ve unidad y se ve amor en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a comenzar ahora sí la, la cena del Señor, siempre dándole esa gloria y esa, y esa honra a nuestro Padre Celestial. Esta cena del Señor, siempre hermoso, me, me, pongo, me pongo contento, me pongo gozoso, porque son momentos que nosotros vamos platicando, diciéndole, Señor, estos momentos son hermosos porque... Tú nos haces recordar uh, que muy pronto vamos a estar contigo, que muy pronto, Señor, vamos a poder decir, Padre, eh, estamos, vamos, yo, como te digo, estamos en esa mesa, Señor, yo, yo practicaba esto. Gracias, Padre. Y cuando vea, hola, mi, mi hermana María, cómo estás? ¿Te acuerdas que todo el mundo practicaba cuando estábamos en la tierra? Y yo diría, sí, sí, sí. Y yo, no, no, aquí, aquí tengo un puesto para mi esposa. <risa> Pero son cosas hermosas, hermanos, que Dios uh, me pone en mi corazón. Bueno, vamos a comenzar esta hermosa cena y siempre dándole todo con respeto. La, la honra y, la, y, y, el, y, y el poder a nuestro amado Señor. Mira que eh, vamos a ir eh, a 1 de Corintios 11, del 23 en adelante, la institución de la, de la cena del Señor que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y haciendo dado gracias, lo partió y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es, es el nuevo pacto, pacto en mi sangre, hace esto, todas las veces que él fuera que le bebieres en memoria de mí. Así, así pues, que todas las veces que comieres este pan y vivieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Y tú me dirás, pero me siento, me siento uh, pecaminosa, pecaminoso. Pero el Señor te dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como así del pan y beba de la copa. Si tú tienes algo con el Señor, te llegó el momento de arrepentirte. O con un hermano, o con hermana. hermano. Este momento, toma ese momento, Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús me arrepiento de todo pecado, Señor, me arrepiento de toda acción que haya hecho durante esta semana, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Padre celestial, Padre de la gloria, te pido en lo más profundo de mi corazón, dile que realmente quiero ser partícipe de esta cena, Señor, quiero realmente ser partícipe de este, de este momento tan hermoso, en el nombre poderoso de tu nombre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han sentido culpables y han hecho cosas que no le agradan a ti, amado, amado Rey. Vamos a ser partícipes en esta cena, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos a estar unidos. No, no, vamos a, no vamos a ser una iglesia de clases sociales, sino vamos a tener una unión en Cristo Jesús. Ahora vamos a repartir el pan. Aquí voy a repartir el pan y entonces vamos a, a comer de la cena del Señor. Entonces vamos a comer y yo te invito, si tú tienes tu pan, que comamos. Ahora también te invito, pues tú tienes tu copa. Esa sangre que fue molada, que nos ha dado esa oportunidad de vivir una vez más. Sangre que cada día que la tomamos y recordamos lo que el hijo, lo que el, el hijo hizo por nosotros, le damos gloria y honra en el nombre poderoso de su nombre y agradeciéndole al Padre que le dio la oportunidad a su hijo de que pudiera a, hacer esto por nosotros para que tener una vida eterna te invito a que tomemos de la copa Bueno, mis hermanos, esta ha sido la cena del Señor, un, hermoso, un momento hermoso y un tema maravilloso. Si te acabas de sintonar, sintonizar, perdón, eh, el tema de hoy se trató de no somos cristianos de clases sociales. Si no lo viste, te invitamos que cuando termine la misión, vuélvalo, vuélvalo a ver y siempre dándole esa gloria a, al Señor. Recuerda, no somos cristianos de clases, de clases sociales, somos una, una, un pueblo unido, un pueblo realmente en Cristo Jesús. Y recuerda lo que nos dice la palabra. Hay un solo pan en 1 Corintios 17, del cual todos uh, participamos. Por eso, aunque somos muchos, conforme un solo, conformamos un solo cuerpo. Y somos esa iglesia. La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Entonces, te invitamos que Dios mediante, nos veremos en el próximo domingo con otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Siempre ande la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, que Dios te bendiga y qué hermoso día. La cena del Señor. Bendiciones. <tose>